Hola, soy Suriño Ojeda de la Asociación Feminista Gafas Moradas. Quiero decir con este vídeo que estoy completamente en contra de los vientres de alquiler por muchos eufemismos que se utilicen como gestación subrogada para llamar a lo que es compra de niños y alquiler de mujeres en situación de vulnerabilidad. Y por eso quiero apoyar a Stop Vientres de Alquiler por la labor tan increíble que está haciendo de documentación de denuncia y de concienciación. Un beso muy grande, compañeras.